Pues el hecho de que te traten diferente que a los hombres por el hecho de ser mujer. Que te discriminen en el trabajo, en el salario, por ser mujer.